José Duarte. Evolucionó. Capítulo 12. Los fuertes dolores de Rocío, impiden a su marido trotar la borrica, y el paso, se hace lento y angustioso. «Ya falta poco, mujer. Intenta aguantar un poco más, Rocío. El pueblo está cerca, todo va a salir bien». Y Rafael, mordiendo su impotencia, continúa alentando a su esposa, para que no desfallezca en el camino y pueda llegar al próximo pueblo. «Pero, ¿dónde está el pueblo?» grita ella angustiada mirando el horizonte. «Al pasar esa curva, Rocío, verás el pueblo. Ten fe, mujer. El gao no debe estar ya lejos. Sin embargo, al pasar la siguiente curva, tampoco aparece el ansiado pueblo. Rafael tiene sujetar a su esposa» para evitar que esta caiga de la borrica suelo por los fuertes dolores de parto, que la hacen tambalearse. Aguanta un poco más, Rocío. Seguro que detrás de esas montañas, veremos el pueblo. Resiste, mujer, que lo estás haciendo muy bien. Solo un poco más y ya verás. Curva tras curva, su marido la repite lo mismo, y sin embargo, el pueblo no se ve... Cada minuto que pasa, ella experimenta un nuevo espasmo, haciéndola gemir de dolor, y a Rafael se le acaban las excusas. Se ve impotente para seguir animando a su mujer. No sabe ya qué hacer. Si llorar de rabia, o dar riendas, sueltas a su desesperación. No obstante, opta por mantener la calma, sujetar sus emociones para mejor ayudar a su mujer, sin que ésta vea su propio desaliento. «¿Pero qué se puede hacer en estos casos?» «Piensa Rafael cada vez más angustiado, si yo no entiendo de estas cosas». Al igual que su mujer, él nunca había oído cómo viene un niño al mundo. Y las fuerzas de Rocío están llegando a su límite, entrando en el más crítico momento del parto. El joven matrimonio no sabe qué opción tomar ni qué hacer en estas situaciones. Y Rocío, que no se aguanta ya sobre la borrica... Lanza un fuerte grito de dolor que giela la sangre de a Rafael, y este, dejando las riendas de la borrica, se lanza hacia su mujer con el tiempo justo para recibirla en sus brazos antes de caer al suelo. El joven chalán, retira de su pecho la cabeza de su mujer para ver mejor su rostro. Cuando la aparta de su pecho, observa aterrado la mancha de sangre que empapa pechera y mangas de su camisa. Toda su contenida desesperación explota al instante en un grito al cielo. Ahora ya no le importaba gritar su rabia al silencio, su impotencia al aire y su ignorancia al sol. Grita contra la pobreza, y contra el mundo. Y se grita a sí mismo. Ni siquiera le importa ya ser oído por su mujer. Rafael, con mucha suavidad, acomoda a Rocío en el suelo, agarra una manta, y se la pone debajo de los riñones dispuesto a salir a pedir ayuda al pueblo más cercano. Sin embargo, un nuevo grito de su mujer se lo impide, rogándole que se quede con ella a su lado, y no la deje sola. El joven lo vará, mira a su mujer, e indeciso, no sabe qué opción tomar. Si ir a buscar ayuda, o quedarse al lado. La mente del gitano es un volcán, buscando una rápida solución, algo tan vital como la vida o la muerte. Si se queda a su lado, puede morir por falta de ayuda. Si la deja sola, y se dirige en busca de ayuda, puede morir sin consuelo. Finalmente, su instinto toma la decisión por él, y se queda junto a Rocío que se retuerce en medio de espasmos y sudor. Rafael se arrodilla a sus pies, dispuesto a romper los tabúes que impiden a un gitano acercarse a una parturienta. Y sin saber qué es lo que debe hacer... Siempre guiado por su instinto, poco a poco, le va levantando la falda a Rocío. Lo que observa, le pone la carne de gallina. Algo intenta salir de las entrañas de su mujer. Y Rafael, entendiendo que es su hijo, empieza a tirar de él. Pues, algunas veces, sin querer, había oído a su madre hablar de esto con otras gitanas. En este momento, se maldecía no haber estado más atento a sus conversaciones, ya que ahora él sabría cómo ayudar mejor a su mujer. Y dejando aparte sus pensamientos, vuelve a remangar la falda de la semiconsciente Rocío. Le separa de nuevo las piernas, y se fija más atentamente en lo que pugna por salir de sus entrañas. «¡Majar ¡Santo Dios!» exclama asombrado y conmovido. Del útero de Rocío, ve asomar ya la cabeza de su hijo. Ahora ya no tenía duda de cómo nacían los niños. Lo estaba viendo con sus propios ojos. Su alma experimenta mil sensaciones diferentes, pero ninguna de ellas es repugnancia. De eso estaba seguro. Y con sumo cuidado, para no romper al niño ni dañar a su madre, empieza a tirar de la cabecita del ser que pugnaba por salir a la luz. Rocío flexionando las piernas, aprieta con todas sus fuerzas para ayudar a nacer a su hijo. Y su rostro, congestionado por el esfuerzo, se torna rojo como la grana y un sudor frío, de múltiples gotitas transparentes, resbalan por su cara. Presiona, empuja con toda su alma mientras las manos de Rafael se van tiñendo de sangre. Poco a poco, observa cómo del útero de su mujer va saliendo un ser a la vida. Y ella, en un último esfuerzo, se aferra al cuello de su marido al tiempo que empuja, con todas sus fuerzas. Y el ser de sus entrañas es expulsado fuera, cayendo entre sus piernas mientras la madre queda desvancida por el agotamiento. Rafael observa el sexo del recién nacido y admirado. Ve que se trata de un varón. Al intentar cogerlo en sus brazos, se da cuenta de algo que todavía lo liga a su madre, Obviamente, se trata del cordón umbilical. Él sabe, por las conversaciones de las gitanas, que hay que cortarlo, y así poder separar al niño de las funciones vitales de su madre. Sin embargo, en su asoramiento, no encuentra con qué seccionarlo. Agarra la os que cuelga sobre la borrica, y con mucho cuidado, para no dañar al niño ni a la madre, corta el cordón umbilical. Rocío, saliendo de su desfallecimiento, pide a su marido que, le muestre a su hijo. «¡Mira, mira, Rocío! ¡Es un niño!» exclama lleno de orgullo. Y la madre, recibiendo a su hijo entre sus brazos, rompe a llorar de felicidad, llenándole su carita de besos. «¡Ahora sí, Rafael! Ahora, ya podemos decir que somos una auténtica familia. ¡Mira qué hermoso es! ¿Verdad que se parece mucho a ti?» La respuesta se ahoga en la boca del gitano que, con gran celeridad, agarra al niño al tiempo que se desploma su mujer sin sentido. Y él, sobresaltado al ver a su esposa caer como muerta, se apresura a posar su mano sobre su pecho, buscando los latidos de su corazón. Después de varios intentos, finalmente consigue sentir el débil, muy débil, bombeo de su corazón que, poco a poco, se va apagando. Y aunque trata de reanimar a su mujer, ignora cómo hacerlo. La llama gritando su nombre, acariciando su cara, agitando su cabeza de izquierda a derecha. Y, sin embargo, Rocío no vuelve en sí. Y el gitano, gritando su rabia al cielo, pide ayuda a todos sus difuntos. De pronto, a sus espaldas, oye el inconfundible ruido de un carro que se acerca. Y sin pensarlo dos veces... Deja al niño, llorando junto a su madre, y sale corriendo hacia el conductor del vehículo a pedirle ayuda. El labrador, al ver al gitano corriendo hacia él, gritando como un lobo, se prepara deteniendo el carro en medio del camino. Y Rafael sigue corriendo, gritando «Ayuda, por Dios, y la Virgen Santa, ayude a mi mujer, ayude a mi mujer que se muere». Y el conductor que no entiende las palabras del gitano, pero si sí el gesto que hace con la hoz que lleva en su mano, se asusta. Y se dispone a salir, huyendo de aquel al cual que un atracador de caminos. Rafael, cuando se da cuenta de que aún lleva en la mano, la misma hoz con que cortó el cordón umbilical de su hijo, la arroja lejos de sí. Pero el labrador, que aún no se fía de él, espera un poco más tranquilo su llegada. «Por favor, señor, ayúdeme. Mi mujer se está muriendo, y no sé qué hacer. ¿Qué le ocurre a tu mujer? Está herida», pregunta el labrador con claro, réselo en su rostro. «Oh, no», exclama el gitano. «Lo que pasa es que ha parido en medio del camino, y se encuentra muy mal. Y si usted no me ayuda a llevarla al pueblo más cercano, para que la vea un médico, morirá». «¿Y dónde está tu mujer?» «Allí», señala el gitano. «En aquel ribazo que se ve junto al camino. La reacción del labrador es inmediata. Arrea la caballería hacia el lugar señalado, mientras el gitano sale a la carrera delante del carro. Cuando llega el labriego y ve a la joven parturienta tendida en el suelo junto al recién nacido, queda atónito. Ante sus ojos se desangra una gitanilla que... Al oír la voz de su marido, en su agonía de muerte, abre los ojos, y con gran esfuerzo, temblándole las palabras en la boca, anima a su afligido marido. Y de nuevo cae en un sopor de muerte. Rafael, abrazado a su mujer, rompe a llorar como un niño. El labrador, conmovido ante la apurada situación de los jóvenes, aparta al desesperado gitano, y, como si fuese su propia hija, coge a Rocío en sus brazos, gritando contra la impotencia del gitano. «Pero, ¿qué haces ahí parado?» «Coge tú al niño». Y sin perder un segundo más, el labriego sale corriendo hacia el carro, llevando en brazos a Rocío. Y, después de acomodarla en él, ayuda a subir al gitano que no cesa de llorar la muerte de su mujer. El conductor arrea a las caballerías sabiendo que el tiempo es oro para salvar la vida de la gitanilla. Mientras tanto, Rocío, sigue sin conocimiento, manando por debajo de sus faldas, ríos de sangre. El conductor, asustado al ver la hemorragia de la gitana, golpea con más fuerza al pobre animal para llegar lo antes posible al pueblo. Colócale un trapo entre sus piernas y aprieta fuerte, moreno. Le dice a gritos el labrador al gitano, para que tapore la hemorragia a la joven parturienta. La caballería, en un baño de sudor, y a punto de reventar por la fuerte galopada, al fin lo ve a llegar al pueblo. Rápidamente el labrador, con mucho cuidado, coge en sus brazos a la gitana y sale, corriendo hacia su casa, subiendo las escaleras de dos en dos hasta el segundo piso donde se halla los dormitorios. Una vez allí la atiende en su propia cama. Después llama a su mujer para que atienda a la joven mientras él se dirige en busca del médico. Y Rafael, sin ánimos para reaccionar, sigue llorando a su lado, bebiéndose las lágrimas como un niño. La mujer del labrador, compadecida del joven matrimonio, coge al recién nacido de los brazos de su padre, y mirándolo con ternura, lo pone junto a su madre. Al tiempo que intenta levantar el ánimo al afligido gitano. No pasa mucho tiempo, cuando aparece el labrador acompañado del médico. Un señor alto y grueso con lentes de contacto, portando en su mano un maletín de cuero de color marrón oscuro, y ennegrecido quizá por el uso. Rápidamente el doctor examina a la desvanecida gitana, al tiempo que mueve la cabeza con claro gesto de preocupación. Y al poco determina con urgencia. Rápido. Esta mujer necesita una transfusión de sangre urgente, su pulso es muy débil. Y, gracias a que la taponaron a tiempo, que, si no, no llega con vida al pueblo. Usted, joven, le dice el médico a Rafael, remándese el brazo para comprobar su tipo de sangre. Sí señor. Responde él. Sáqueme toda la sangre que haga falta para salvar a mi mujer. Una vez examinada, la sangre del gitano, exclama el médico. Vaya por Dios. Su sangre no es apta, no sirve. ¿Cómo que no sirve? ¿Por qué? No comprendo. Exclama Rafael atónito. Porque tu sangre? ¿Cómo te lo explicaría yo? No es adecuada para tu mujer, no es del mismo tipo nos sirve. Pero, ¿qué dice, si yo soy gitano igual que ella? No es posible que mi sangre no valga para Rocío, siendo los dos de sangre gitana. Al oír la lógica del joven, el médico apenas puede contener la risa. Usted no puede entender esta dificultad. No se trata de ser o no ser gitanos. Se trata de que la sangre de su mujer no es del mismo tipo que la suya. ¿Entiende ahora? No. Pues sencillamente que, si le inyecto una transfusión de su sangre a su mujer, se muere irremediablemente. ¿Y ahora, qué hago? ¿Dónde busco yo a mi familia si no sé por dónde andan? Al levantar la mirada, para suplicar por la vida de su mujer, Rafael observa al labrador con el brazo remangado y extendido hacia el médico. Mi sangre, doctor. Examine mi sangre. Y el médico, después de comprobar la sangre de su vecino, el labriego, exclama. «¡Aleluya! Es del tipo que necesita esta joven». Y la transfusión se lleva a cabo, donando el labrador más de medio litro de sangre de a la joven gitana. Que aunque no es toda la cantidad que ella necesita, ya que en la hemorragia ha perdido mucha más, al menos es suficiente para reanimarla. «¿Ahora?» exclama el médico. «Sólo Dios, puede ayudarla con un milagro. Y el prodigio, no tarda en realizarse. Nadie sabe a ciencia cierta, si es por la transfusión de sangre, o por los cuidados de la mujer del labrador. Sin embargo, Rocío pronto comienza a dar señales de vida. Y, Rafael, muy agradecido por todo, exclama. Bendita sangre vaya. ¿Qué ha pasado, Rafael?» ¿Por qué dices eso? ¿Cómo he llegado aquí? Pregunta Rocío con voz debilitada y llena de asombro al despertar en un lugar extraño y acostada en una cama. Digo que. Bendita sangre vaya. Porque la sangre gitana, mi sangre, para nada te ha servido. En cambio, la de un vallico, te ha salvado la vida. ¿Quieres decir que también la sangre vaya vale para los gitanos? Sí. «Rocío. Y gracias a esa sangre, estás viva. Eso me demuestra que la sangre vaya, y la gitana, es la misma, y, ninguna, es mejor que la otra. Que se pueden mezclar, sin perder, por eso, la pureza de cada uno. Entonces, no son todos los payos, unos vengues. Demonios. Oh Dios, qué equivocado estaba al pensar que la sangre gitana era superior». Ahora entiendo que, en una situación apurada, payos y gitanos, pueden reaccionar con los mismos sentimientos. Sobre todo, cuando se trata de salvar una vida. Jamás lo olvidaré, Rocío. Ni siquiera cuando me sienta acorralado por los vengues. Pues recordaré que no todos los payos son demonios, sino que también hay májaros santos entre ellos. Y la gitana... Aun cuando no entiende muy bien lo que dice su marido, sonríe complacida. Se gira hacia su hijito, y se lo arrima a sus pechos. Los días pasan, y la quietud del joven matrimonio en la casa del labrador, no la pueden soportar. Echan de menos los amplios horizontes de su vida nómada. Hace cerca de una semana que Rocío está en cama, sin embargo, la señora de la casa no la permite hacer ningún quehacer ni siquiera levantarse del lecho. Ella misma le lleva el desayuno a la cama, y como Rafael se niega a bajar al comedor, también le sube la comida y la cena para él. A la convaleciente la mima base de caldos y pechugas de gallina, para que se reponga y recobre las fuerzas perdidas. La simpatía de la jovencita madre, y la preciosidad de su hijito, causa encariñamiento en la mujer del labriego y regala al chiquitín la ropa del nacimiento de sus hijos. La gitanilla, contentísima por el regalo, enseguida viste al niño con la ropa más bonita. Y Rocío, al contemplar a su hijo tan elegante y hermoso, comienza a comérselo a besos ante la mirada de complaciente de su marido que espera poder cogerlo entre sus brazos. «¿Por qué los gitanos os casáis tan jóvenes? No sabéis que aún sois unos niños». Les dice la señora adoleciéndose de ellos con su maternura. Rafael no sabe qué decir. Rocío, mirado a su hijo con orgullo, sonríe a su bienhechora. Y, aunque busca palabras para expresarle sus sentimientos, no encuentra las frases adecuadas. Simplemente, señalando a su marido, la dice: Porque le quiero, y él me quiere a mí, señora. ¿Acaso se necesitan más razones? —Mire, mire, qué hijo tan hermoso me ha dado. —Oh, cuando lo vea nuestra familia. —Sí, pero con lo joven que eres, podría haberte costado la vida. —¿O oh, es que no lo sabes? —Yo solo sé que Dios nunca nos abandona. —Por eso Ribel puso a su marido en mi camino. —¡Anda! ¡Anda! —¿Qué estáis locos? —exclama la mujer con cariño. —Rafael sonríe. Aunque le hubiera gustado decirle algunas razones más de por qué se casan tan jóvenes los gitanos, pero guarda silencio, ya que piensa que no llegaría a entenderlas. Además, no desea contradecir a tan bondadosa y santa señora. El joven matrimonio se mira sonriendo al comprobar la ignorancia de la mujer respecto a la cultura y costumbres de los gitanos. Sobre todo en los casamientos de sus jovencísimos hijos. Pero ellos, disimulando aceptar los consejos de la buena señora, se dedican a acercar a Antoñas al niño. Llega el día en el que Rafael decide abandonar la casa del labrador, y así se lo comunica a su mujer después de aparejar la borrica. «Ahora que ya estás bien, Rocío, no debemos abusar por más tiempo de estos buenos pallicos así que nos vamos de aquí para volver a nuestra vida. Me ahogo de estar encerrado entre cuatro paredes, no puedo más. A mí me ocurre lo mismo, Rafael, le comenta la gildana, sonriendo de alegría al saber la decisión de su marido. Pues entonces, prepara la ropa que cuando venga el payico del campo, se lo diremos. Entre tanto Rocio recoge la ropa, muda al niño y hacia el dormitorio. Rafael desciende hasta el emperrado patio de la casa y espera a que llegue el labrador del campo. Pues no desea partir, sin antes despedirse de tan amable y bondadoso señor. Mientras aguarda su llegada, el joven no puede apartar de su mente lo que podría haberle ocurrido a su mujer de no haberse topado con tan cabal campesino. Rafael nunca imaginó que en el mundo sedentario pudiera existir personas con sentimientos tan afines al de los patriarcas gitanos hombres cabales, dispuesto siempre a ayudar a los demás. Y esto él, jamás lo olvidaría. Sobre todo, sabiendo que por las venas de su mujer, fluye la sangre del labrador. Detenido en este pensamiento, no puede evitar una irónica sonrisa al pensar en los tópicos y supersticiones que corren entre su gente. La sangre de los payos está envenenada por el diablo, no se puede mezclar con la sangre de los gitanos. Y aunque Rafael nunca llegó a creer en estas supersticiones, tampoco alcanza a entender muy bien el por qué su sangre gitana fue rechazada por el médico y la sangre paya aceptada para salvar la vida de su mujer. No puede entenderlo. Sin embargo, sí entiende ahora, por experiencia, que la sangre de los payos no solo no está contaminada por el diablo, sino que también conseguía salvar la vida de un gitano. A pesar de las muchas atenciones recibidas en casa del benévolo labrador, los días para el matrimonio gitano, se han convertido en años. No pueden aguantar por más tiempo la rutinaria vida de los sedentarios. Donde su quietud entre cuatro paredes, les adormece y secuestra el espíritu gitano. Retornar a sus anchos horizontes, es recobrar la existencia gitana. Pues para ellos, no existe mayor privilegio que respirar la vida, sin barreras ni muros de contención. Sin embargo, el delicado parto de su mujer, la pérdida de sangre y su obvia debilidad, ha sido la causa de no haber dejado antes la morada de sus bienhechores. Ahora ya restablecida, no tienen motivos para quedarse por más tiempo. Ellos son errantes, nacidos en los caminos, lo mismo que sus padres y sus abuelos. Así como ahora les ha nacido su primer hijo. Y esperan que, también lo hagan sus nietos. De pronto, el ruido de las puertas a ser empujadas hacia adentro, arranca al gitano de sus pensamientos. Es el labrador que viene del campo a comer a casa. ¿Qué pasa que estás es tan serio? Pregunta el labriego al gitano mientras se lava las manos en la fuente del patio. ¿Ha recaído tu mujer? ¿O oh, no. ¿Lo que pasa? Pues entonces... «Vamos a comer que estoy muerto de hambre». «Poco después, sentados ya a la mesa», le dice el labrador a Rafael. «¿Así que nos dejáis?» «Sí, señor». «Rocío está ya muy bien, y...» «Seguro que está bien». «Mírela usted mismo». «Está muy bien, y todo, gracias a ustedes que se han portado como unos padres con nosotros». «Sin embargo...» No queremos causarles más molestias. Vuestra estancia aquí, no nos causa molestia alguna. Responde la mujer del labrador. Ya la habéis oído, no es ninguna molestia. Así que, por nuestra parte, os podéis quedar el tiempo que os apetezca. Y nosotros le agradecemos su ofrecimiento. Pero, comprendo. Responde el labrador, mirando al joven matrimonio os gusta vuestra vida, y deseáis marcharos. —Sí, señor. —Pues no se hable más, y sigamos comiendo. Les dice el labrador brindándoles una bondadosa sonrisa, mientras acaricia las manitas del recién nacido. Poco más tarde, después de recoger sus pocas pertenencias, y salir de la casa, Rafael ofrece su bórrica al campesino, como señal de agradecimiento a tan gran favor recibido. El recio campesino, mirándole fijamente a los ojos, le dice con expresión grave. «¿Por quién me tomas? ¿Acaso crees que os he ayudado para recibir recompensa alguna?» El gitano, avergonzado por las sinceras palabras de su bienhechor, desvía la mirada hacia su hijito que, «Se halla en brazos de su mujer, sana y salva. Y se siente ridículo al intentar pagar tan gran favor con una miserable bórrica». Ya que ni con todo el oro del mundo, se podría pagar tan desinteresada acción del labrador. Y si le quedaba alguna duda, de encontrarse ante un hombre cabal, que de haber nacido en su mundo, hubiese llegado a ser uno de los mejores patriarcas gitanos. Ahora ya no tenía ninguna incertidumbre. Siento mucho haberle ofendido. Sin embargo, no era esa mi intención. Se disculpa con sinceridad el gitano. «Lo sé, no te preocupes», le dice sonriendo el labrador, al tiempo que le tiende la mano en señal de despedida, la cual estrecha a Rafael con caluroso afecto. Mientras tanto, la mujer del campesino, se entra en la casa y al instante aparece con algún que otro alimento, que entrega a la gitanilla para el camino. Y después de besar, repetidas veces al niño, se despide abrazando a la joven madre. No, sin antes recordarla algunos consejos sostenidos durante sus anteriores conversaciones, y que Rocío, acepta con una amplia sonrisa. Ayudada por su marido, la gitana monta en la mansa borrica con el chiquitín en brazos. Y mientras ella arrea a la borrica, el gitano emprende la marcha del ramal de un pollino que, durante su estancia en casa del campesino, había comprado en el pueblo. Y, con la mano alzada se despide de sus benefactores. Dejando el pueblo atrás, radiantes de felicidad por el niño nacido en el camino, desaparecen de la vista del amable matrimonio. Mientras Rafael camina junto a su mujer, del ramal del pollino, ella no aparta su embelesada mirada de la carita de su hijo, sin cesar un instante de comérselo a besos. «¿Te has fijado bien lo hermoso que es, Rafael?» pregunta de pronto Rocío. «Al tiempo que le muestra el rostro del niño. ¿Verdad que se parece todo a ti?» Rafael detiene la marcha, y observando la carita de su hijo durante unos segundos, responde lleno de orgullo. «¡Clavadito a mí! Guapísimo como su padre!» «Exclama al tiempo que, juntado su rostro al de su hijo, para que su mujer compruebe lo mucho que ambos se parecen». ¡Qué alegría tan grande se van a llevar nuestras familias cuando lo vean sobre todo, cuando sepan que es niño! Y es que soy todo un macho, mujer. Rocío, al oírlo de macho, sonríe divertida, y Rafael emprende de nuevo la marcha. Y mientras Rafael camina delante de la borrica, su mujer observa su porte orgulloso. Como se siente ahora mucho más hombre con su primer hijo varón. Y es que los gitanos creen que, cuando sus mujeres, dan a luz a un niño, es porque su fuerza masculina, se apodera de la femenina. En cambio, cuando dan a luz a una niña, es porque la naturaleza femenina, se apodera de la fuerza masculina. Y, por lo tanto, es una vergüenza que la mujer sea más fuerte que el hombre. Es esta fuerza masculina, la que les hace sentirse orgullosos ante los gitanos que en vez de niñas, les nazcan niños. Aparte de esta creencia de hombría, existe una razón mucho más poderosa. La fuerza de un clan, se mide por el número de sus miembros varones que pueden levantar las varas en defensa de sus familiares. Y, entre bromas y chanzas, sobre la fuerza masculina, el joven matrimonio gitano, divisa un pueblo a menos de un kilómetro de camino. A unos 100 metros, una masada en medio del campo. Y cerca del camino, a un hombre y apacentado una mula del ramal. Cuando el campesino gira la cabeza, y se percata de la presencia de los gitanos, se acerca a la coneta del camino, y pregunta a Rafael si manda para cambiar de caballería. El gitano, al oír al colono llamarle chaval, se mosquea, se siente agredido en su orgullo. Él se sabe todo un hombre de pelo en pecho, —Sobre todo ahora que es padre de un hijo varón. —El chaval lo serás tú, responde en tono agrio. —Yo soy un hombre que, se viste por los pies, ¿comprendes? —Vale, vale. —No te enfades, moreno. —No era mi intención molestarte. —Pues eso, exclama más tranquilo Rafael, y ahora dime, ¿qué es lo decías? Que si deseabas cambiar de caballerías? «¡Cómo no! Un gitano jamás niega un trato a nadie. Y, yo soy gitano, y, además, un chalán», responde orgulloso de su condición de gitano Lobara. «Sí, ya veo que eres todo un hombre», exclama el campesino con disimulada ironía. «Ni lo dudes. Nosotros los gitanos, lo somos desde el vientre de nuestra madre». «Está bien, moreno». Ahora mírate la mula, y dime cómo hacemos el trato. Y el gitano, sin pérdida de tiempo, empieza a examinar los puntos claves de su cuerpo, dando vueltas alrededor de la mula, por ver si tiene algún defecto. Acto seguido le abre la boca, comprobando su edad a través de sus dientes. Después, pasa la palma de su mano por las nalgas y verifica la docilidad del animal. Finalmente... Pide al labriego que trote la caballería por ver si cojea, quedando satisfecho de su previo examen. Y bien, le interroga el campesino. No está mal del todo. Responde el gitano, disimulando su interés por la mula. De todas maneras, te daré el pollino a cambio de tu mula. ¿Qué dices? Ni hablar. ¿Me tienes que dar también la burra? Sí, hombre. Y de paso, pegaré también la mujer. Exclama Rafael con sorna. ¿Acaso no ves que cualquiera de mis caballerías vale más que la tuya? De todas formas, si quieres que te cambie a las dos por una, me tienes que abonar la diferencia. 160 duros, algunas cosas de comer, y una cajetilla de tabaco. Y tú sabes que te hago un buen trato. Un buen trato dices. Venga ya exclama el agricultor con incredulidad. «Pues, si no te interesa, adiós muy buenas». Responde el joven al tiempo que disimula marcharse. «Espera un poco, no te vayas tan pronto». Responde el campesino, deteniendo al gitano por el brazo. «Te volveré 500 pesetas, comida, y el tabaco te lo regalo». «¿Qué te parece, moreno?» La repentina propuesta del campesino deja, sin hablar al gitano. Apenas puede disimular su alegría. Pero su temple de buen chalán, le dice que no debe precipitarse, porque podría volverse atrás el labrador, y perderse tan ventajoso trato. Me parece demasiado poco. Pero como veo que, te pones a tiro, que te interesa el cambio, te haré una última oferta. 140 duros, y no se hable, más. El dueño de la mula, duda durante unos segundos. Seiscientas pesetas. Dice al fin el labrador. Más algo de comer, y tabaco, replica el gitano, intuyendo que no debe apurar más al campesino. «Hecho», exclama el dueño de la mula, al tiempo que le tiende la mano a Rafael en señal de cerrar el trato. «Pero que coste que te hago un buen cambio, eh». —le dice el gitano estrechando su mano con fuerza. Y después de haber cerrado el trato, el labrador invita al joven a seguirle hasta la puerta de su casa. Se mete en la torre y al poco sale con lo convenido. —Las seiscientas pesetas, medio esto de patatas, un buen trozo de tocino blanco, pan y una cajetilla de tabaco picaro. —¿Está bien así? —le pregunta al gitano. —Muy bien. Responde él. Y Rafael, después de aparejar la mula, echándole sobre sus lomos la ropa y ayudando a subir en ella a su mujer, se despide del satisfecho labrador. Luego, al pasar por el cercano pueblo, el joven matrimonio no se fía a parar en él. Temen que el campesino pueda volverse atrás del trato y le quite la mula, y por tal motivo prefieren no acampar y pasar de largo el pueblo. finalmente Después de caminar durante horas, divisan el siguiente pueblo. Y a la vista de un corral, medio derruido y cercano a la aldea, deciden detenerse y pasar la noche en él. Después de cenar por todo lo alto, con el recado tomado en el trato, Rocío arrima el puchero de café al fuego. Rafael, mientras tanto, se acerca a echar un vistazo a la mula, poniéndole abundante hierba fresca para toda la noche, Observándola durante unos minutos mientras come, se siente orgulloso de su arte de chalán. Una vez sentado al lado de su mujer, junto a la hoguera, y mientras toman el café, su mujer saca a relucir sus ilusiones futuras. Tener un carro alicantino lleno de espejos chiquitines por dentro, y un buen caballo de tiro. Buena ropa para la cama, y elegantes vestidos para lucirlos en las ferias. Todo eso, y mucho más tendrás. —le dice Rafael. —Ya sabes que soy el mejor chalán del mundo. Rocío le mira y se echa a reír. —De eso estoy segura. —Pero, ¿no crees que ya va siendo hora de volver, junto a nuestra familia? —Todo a su tiempo, mujer. —responde él. —Y ahora, si te parece bien, vamos a dormir que estoy muerto de sueño. —Sin embargo, a pesar de estar rendido... Rafael no logra conciliar el sueño, y menos su mujer. El miedo que sienten, al poder hacerle daño al niño, mientras duermen, los mantiene toda la noche en vela. Tiempo que aprovecha Rocío para recordarle, emocionada, el momento angustioso de su parto. «¿Creías que me iba a morir, verdad Rafael?» «La verdad es que sí lo temí», responde él con un suspiro. «¿Y si me hubiese muerto?» Te habrías casado de nuevo. ¿Qué cosas tienes, mujer? Sabes muy bien que los gitanos no acostumbramos a hacer eso. ¿Y por qué no? Pregunta ella divertida. Hubiera sido el viudo más guapo y joven del mundo. Las mositas, las mositas, ¿qué? Dice él. Pues, eso. ¿Cómo puedes pensar eso de mí, Rocío? ¿Quieres callarte de una vez? y no pensar más en amarguras, la reniega Rafael. —Pues abrázame fuerte. Responde allá con mimo.